Algo tiene que cambiar es eh, un, una frase que, a modo de mantra, eh, nos empieza a rondar en la cabeza eh, hace como unos, unos dos tres años, cuando nos dimos cuenta que los modelos, no solo los modelos alimentarios, los modelos sociales, tal y como los conocíamos, eh, estaban llegando al final de su recorrido. ¿no? Todo esto se pone de manifiesto cuando llega la crisis de, del COVID, ¿no? es decir, eh, mires hacia donde mires encuentras maneras de mejorar el sistema en el que vivimos desde el punto de vista no sé, de la vivienda, desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista sobre todo de las empresas que es donde nosotros podemos actuar. ¿no? Que el modelo que existía tan extractivo de producir, consumir, sin un propósito detrás, sin que las empresas busquemos una razón de ser, un para qué, dejemos atrás solo la búsqueda del rendimiento económico y busquemos también la, la manera de cómo podemos impactar de manera positiva en la sociedad, nos lleva a, a pedir ese cambio y ese es, ese es el algo. no El algo es eh, cada uno, cada empresa, cada persona en su ámbito, en su esfera de influencia, ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede aportar para generar un mundo mejor? Un mundo más sostenible, un mundo más inclusivo. Un mundo en el que, de alguna manera, pues, eh, dejemos de, de mirarnos egoístamente y nos miremos un poco poniendo el peso en, en la sociedad y en cómo abordar esta transformación tan importante. Yo creo que los cambios normalmente se suelen producir por, yo creo que por dos, por tres factores, ¿no? Uno, porque llegue una ley o una sanción que, que te lo ponga dos, porque las corrientes de transformación nos empujan a ello, o tres, por convencimiento propio, ¿no? por principios. Yo creo que navegamos en este caso entre las tres razones. ¿no? Por un lado, asistimos a un tsunami regulatorio que nos empuja a abordar cambios, cambios que se traducen en lo que nos está pasando, en esta situación inflacionista que estamos viviendo, ¿no? Después nos ha llegado una serie de, de circunstancias que hemos vivido en los últimos años que casi que convalidaría por vivir diez, ¿no? Que ya puede ser una pandemia, una crisis económica, ahora un conflicto bélico eh, y luego pues yo creo que las personas de alguna manera cada vez somos más conscientes. Nosotros como empresa lo vemos en la manera que existe de consumir, un consumidor mucho más informado, un consumidor que pide más eh, que pide cambios, ¿no? Y un consumidor que pasa mucho tiempo preguntando qué cosas va a comprar. Entonces, yo creo que como sociedad sí estamos preparados. Creo que cada vez lo estamos demandando más, pero creo que todavía falta ese acelerón final que que nos lleve a realmente darnos cuenta, ¿no? Lo vivimos cuando cada vez que hay una cumbre climática, lo vivimos últimamente cada vez que abrimos eh, las páginas del boletín oficial del Estado, ¿no? Pero eh, yo creo que el cambio tiene que, que salir de de las personas. Esta estrategia One Planet One Health, un planeta una salud, eh, no es nuevo en Danone. Básicamente, Danone es una compañía eh, que hace muchos años, incluso en un, aquel famoso discurso de, de nuestro presidente Ribu en Marsella, en el año 72, con la resaca del mayo 68, ya, ya, ya hablaba de los principios o de los fundamentos que hoy es la responsabilidad social corporativa. Es decir, Danone, cuando, cuando entramos a, a trabajar en la empresa, casi que hay un bautizo, casi que nos, eh, nos insuflan un ADN de sostenibilidad. ¿no? Entonces, eh, bueno, de alguna manera, este One Planet One Health es la manera de materializar el ADN de la compañía. La salud de las personas, la salud del planeta están íntimamente relacionadas. No solo trabajamos para poner en el mercado productos saludables, también es necesario que estos productos vengan de un entorno saludable, de un planeta sano. La manera en la que nosotros extraemos los productos, la manera en la que nosotros operamos, va a condicionar fuertemente el futuro de las compañías. ¿no? En este caso nuestra compañía, no es una compañía que tiene eh, 103 años de historia, si queremos eh, vivir otros 103 con permiso de la circunstancia coyuntural externa, pues indudablemente vamos a tener que, que cambiar, sobre todo que adaptarnos a esta nueva manera ¿no? de... de extraer los productos, de producirlos. Ahora bueno, pues cualquier persona que abra una red social o que abra un periódico o que tenga una conversación en una cena se da cuenta que conversación está en los plásticos, está en los envases, está en la huella de CO2, está en las dietas. ¿no? Últimamente nos cuidamos más. Eh, los productos... Eh, flexitarianos, los productos veganos los productos con alto contenido de proteínas cada vez están más presentes ¿no? las discusiones de redes sociales de las granjas, las macrogranjas, la ganadería intensiva, la ganadería extensiva es decir, eh, o los azúcares ¿no? mismamente cada, yo, o sea, yo podría ver reflejada mi compañía en, en, prácticamente eh, en cada uno de los stories de Instagram que pueda tener un, una, una influencer o una organización del tercer sector. ¿no? Entonces, nuestro trabajo va mucho por saber cómo, eh, cómo adaptar, cómo integrar la sostenibilidad en la manera que tenemos de operar, en la manera que tenemos de hacer negocios. Creo que es, es la base de la pirámide, ¿no? porque aquí es donde se está, eh, suena a algo manido puede sonar atópico, pero aquí es donde eh, hoy estáis formando a las personas que, que van a tener que trabajar en el futuro en estos temas y no necesariamente tiene que venir de una determinada cátedra de sostenibilidad, una determinada asignatura, un determinado programa. Creo que esto eh, es algo educacional, es algo básico, es algo que yo creo que, que, que todas las personas en su itinerario formativo deberían, eh, deberían conocer, no porque va a marcar no solo su manera de actuar profesionalmente, también su manera de actuar personalmente en sus casas, en las familias, entonces ¿cómo como agentes de cambio, las universidades tenéis un papel importante y una responsabilidad, pero también eh, quiero descargaros de la absoluta responsabilidad, porque esto es una responsabilidad que nos toca a todos, ¿no? que toca a las universidades, toca a la empresa, toca a la administración pública, toca a la persona que tiene un micrófono puesto un día y nos toca, no sé, a las madres, a los padres, a... esto es una cuestión de, de mirar todos en la, en la misma dirección. ¿no? Cualquier persona que que un día se levanta de la cama y dice que quiere cambiar el mundo, antes de poner el primer pie en el suelo ya se da cuenta que el solo no lo va a hacer, ¿no? entonces yo creo que es un papel muy importante el de la universidad, como foco de debate también, como formación, como, eh, no sé, es el, es el laboratorio, es donde, donde se tienen que hacer las pruebas de lo que el día de mañana vamos a, a trabajar ahí fuera.